hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos el tema de modelos atómicos un tema que es muy importante en el desarrollo de la química y también en la parte de física pero antes sin olvidar que estamos siendo patrocinados por industrias reflejo una empresa que de manizales caldas y la cual cuenta con varios productos en todo lo que tiene que ver con la línea de hogar y comercial podemos ver los siguientes se tiene el limpiador abrillantador y desinfectante para pisos en sus diferentes presentaciones también podemos ver el lustramuebles en presentaciones de 200, 400 y 500 centímetros cúbicos o en otras en caso que lo requieran. Y por último, ¿por qué no? El barsol sin olor. Lo podemos ver en envase de vidrio o también en plástico. No siendo más, comencemos. Comencemos con el modelo de Dalton. Dalton propuso en 1803 lo siguiente, el átomo es una partícula pequeña e indivisible, la cual es inalterable en cualquier proceso químico. Decía también que las reacciones químicas, ellas no se dividían y que no se podían destruir, solamente se distribuían, eso era lo que planteaba Dalton. Veamos el siguiente modelo. Siguiente modelo. Modelo de Thomson. Thomson planteó en 1897 un modelo conocido como el modelo de las ciruelas o la torta de ciruelas, en la cual decía que toda la masa era la parte positiva, mientras que uh -huh. las cargas se encontraban suspendidas en la torta, que esas en este caso serían negativas. Este fue el modelo propuesto por él, se sostuvo durante muchos años. Siguiente modelo, modelo de Rutherford, este fue propuesto en 1909 y decía lo siguiente, que la carga positiva y la mayor cantidad de masa se encontraba en la parte central del átomo, a la cual llamaba núcleo. Decía que los electrones giraban alrededor de órbitas del de núcleo del átomo este fue el modelo de Rutherford modelo atómico de Bohr fue propuesto en el año 1913 decía lo siguiente los electrones carga negativa se encuentran en órbitas concéntricas circulares las cuales giran alrededor del núcleo similar a como lo hacen los planetas alrededor del sol veamos el último modelo o el que se considera como el modelo atómico actual último modelo atómico se le conoce como el modelo mecánico cuántico quienes participaron a participaron louis de broglie también el rodinger y el gran heisenberg esto lo hicieron alrededor de los años de 1924 a 1927 y propusieron lo siguiente: los electrones se mueven a partir de orbitales atómicos. Se cambia el concepto de órbitas para hablar de orbitales, los cuales se forman en cuatro principales. Estos orbitales generan la mayor probabilidad de encontrar el electrón en un átomo. No se mueven en órbitas concéntricas, como lo planteaba ahora. Para ellos, se mueven en orbitales y este, y este cálculo tuvo mucho que ver análisis dentro de lo que tenía que ver con el principio de incertidumbre planteado por Heisenberg y los cálculos que de, de desarrolló el Rodinger, es un modelo que actualmente se conserva, con esto podemos dar por concluido el tema de modelos atómicos, no olvidemos